Perdonar es no enfocarse en el pasado, saber que el pasado fue perfecto para tu evolución, pero ya no te hace falta, tíralo, suéltalo y déjalo ir. El verdadero perdón es saber que no hay nada que perdonar, es el amor en su más alta verdad. El perdón reconoce que lo que tú pensaste que el otro te había hecho en la verdad o en la realidad nunca pasó. El perdón ve que no se cometió pecado o culpa alguna. El pecado es una percepción errónea, un juicio o una creencia falsa. El perdón ve la falsedad de esa idea que el pensamiento del ego te dijo. Por lo tanto, lo quita de tu mente y así queda libre para que ese lugar lo ocupe la voluntad de Dios. Si culpas, es el ego. Si perdonas, estás en la voluntad de Dios, sabiendo que nunca hubo error. El perdón deshace la culpabilidad. La culpa es el ego. La culpa no existe, solo está en nuestra mente. La culpa no está en ti, sino en mí. Reconoce tu culpa, entrégala al Espíritu Santo y permítele que la corrija en ese instante santo donde se origina la expiación. El perdón nos lo damos a nosotros mismos ya que el dar y el recibir es lo mismo si te perdono, me perdono a mí mismo el perdón es un sueño, por lo tanto no tengo nada que perdonar porque solo son mis percepciones erróneas mientras creamos que somos culpables el perdón seguirá siendo necesario una vez que no haya culpabilidad despertamos del sueño y regresamos a Dios perdonar es olvidar el perdón es un estado de conciencia elevado unido al gran espíritu, Dios o como tú le llames. Soltar el control es vivir en el presente, expulsando las creencias de culpa y de miedo de un pasado que ya no existe, solo existe el hoy. El perdón es un proceso sanador, cuando perdonamos aceptamos la voluntad de Dios, el perdón es tranquilo, sereno, no ofende a ningún aspecto de la realidad. En manos del Espíritu Santo liberas estos juicios y los transforma en su luz. Perdonar es no enfocarse en el pasado, saber que el pasado fue perfecto para tu evolución, pero ya no te hace falta.